Donde está el uno, tiene un tronco y tiene un esplenio del cuerpo calloso en la parte posterior O sea, tiene tres partes, la parte más anterior es la rodilla, la parte central el tronco Y la posterior, esa curva que está marcada con el dos, es el esplenio del cuerpo calloso Ese cuerpo calloso comunica los dos hemisferios cerebrales a través de fibras blancas O sea, estos son axones o tendodas que comunican un hemisferio con otro y llevan información. Se supone que por ejemplo, si usted, el médico ha experimentado la humanidad con cosas bárbaras, ahorita yo no creo que puedan hacer dos experimentos. Pudieron el cuerpo calloso, esta estructura blanca que estoy tocando, ese es el formix. Este es el formix, este que está acá. Y el formix se comunica con el cuerpo calloso por una tela que es semitransparente que se denomina el septo pelúcido parte blanca inferior encontramos el cuerpo calloso. En la parte anterior del cuerpo calloso donde tengo la manito, la rodilla del cuerpo calloso. Entre el 1 y el 12, el tronco del cuerpo calloso. Y en la parte posterior, el esplenio del cuerpo calloso. Abajo, esta estructura más delgada de fibras blancas, ese es el fornix. Y el fornix se comunica por una telita que se llama el septo-reducible, que nos deja ver las cavidades de allá. Con este pin, dicen ellos ahí, este está marcando la adherencia intertalámica y rodeando la adherencia intertalámica hay un surco y ese surco es el tercer ventrículo. Un ventrículo es una cavidad amplia, por eso cuando ustedes miran las palabras en la línea griego para designar estómago, Ustedes ven que lo designan como ventrículo o gástrofe. Una calidad amplia es un ventrículo. Por ejemplo, en las aves, los que tengan información, ¿saben por La que vemos en primer momento es esta que rodea a la derecha intertalámica, que es este pincito, esta cosa como rosadita. Y es el tercer ventrículo. ventrículo. O sea que el tercer ventrículo, devolvámonos, que es donde se acumula el líquido cefalorraquídeo rodeando la densa intertalámica, se comunica con el cuarto ventrículo que está designado en verde debajo del cerebro por este conducto que se llama acueducto cerebral o de Es un tubito que comunica el tercer ventrículo que rodea la densa intertalámica con el espacio que está debajo del cerebelo. Este será el cuarto ventrículo y este es el tercero. Y el tubito que comunica el tercer con cuarto ventrículo lo llamamos acueducto cerebral o de silvio. Los vuelvo a mostrar. Aquí, en, en una estructura y tiene una forma parecida a un árbol. Pues dicen que es arboriforme. Aquí lo llaman el árbol de la vida, que está dividiendo los nueve lóbulos que conforman el cerebelo, que son la sustancia gris que ¿Qué? se haya marcadamente periférica. Lo que está aquí arriba de la derecha intertalámica, ¿cómo llamamos a eso? Ya les había dicho, lo que está debajo se llama hipotálamo. Y lo que está arriba, el pitámico. Yo no, no distingo todavía, no sé en qué caso usan en estas descripciones anatómicas el término supe. donde se comparten información de derecha a izquierda de una forma parecida. A lo que se hace acá en el cuerpo calloso. De todo lo que dije, voy a simplemente designar algunas estructuras. ¿Otra vez? Esta parte blanca, acá, cuerpo calloso, la parte anterior del cuerpo calloso, Señora F-O-E-N-I-X -E Fórmix Ahí está el fórmix Debo estar pronunciando muy mal No sé por qué es tan importante para ellos Pero es la circunvolución del círculo. Esta que se ve por medial Dorsal al cuerpo calloso Con el 4 La circunvolución del símbolo. Y En realidad dicen que es porque Es la que controla el cerebro primitivo el cero, ¿cómo se llama? Rojito que, que, que va por el acueducto de cilio, acueducto interventricular o de acá vemos esto de los líquidos cefaloractídeos. Fíjense que aquí arriba de la derecha intertalámica hay un huequito. Se supone que por la temperatura está como si tuviéramos un reloj y a la altura de las 10, como si el horario nos diera a las 10. Entonces, fíjense que hacia allá viene este huequito y comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Como este es el hemisferio derecho, profundo al septo pelúcido hay una cavidad grande que es el ventrículo lateral derecho, y si estuviéramos viendo el contrario, al fondo del septo pelúcido, estaríamos viendo el ventrículo lateral izquierdo. Por nomenclatura, por convención, ellos llaman al ventrículo lateral derecho, o sea que está profundo al septo pelúcido,